Este domingo. este domingo, 15 de diciembre, cancha de dulce nombre, Finaliza la primera vuelta de la segunda fase del INAFA. 12 del día. 12 del día. Lancaster Municipal huerco. El líder, el líder del fútbol del INAFA. Recuerde, este domingo, 12 del día, Cancha de Dulce Nombre, Vívalo, disfrútelo, a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.